Hola, soy Raúl de iPhoneDigital.com y te voy a explicar cómo instalar Jailbreak iOS 9.33 o también si tienes iOS 9.2 o diferentes versiones también puedes hacerlo eh, Muy importante, solo puedes hacerlo en dispositivos que sean 64 bits estos son todos los iPhone últimos hasta el iPhone 5S y los iPad Air, iPad Air 2, el iPad Pro y todos los iPad Mini, el 4, el 3 y el 2. También puedes hacerlo en un iPad 6G. Vale, pues tienes que ir a la página que te dejo en la descripción del vídeo, que es la iosm.us y como ves aquí ya podemos dar la install. Ha tenido algunos problemas eh, su servidor, parece ser que ya está todo recuperado y le damos aquí a install. Vamos a ver si tarda mucho o no en instalarse porque, como te he comentado, están eh, teniendo problemas en los servidores. Nos aparecerá esta opción, tenemos que darle a instalar. Vamos aquí a ver el tiempo que tarda en instalar. Después de un buen rato ya vemos que aparece la aplicación instalada. Por lo menos hemos esperado 5 o 10 minutos porque están saturados los servidores. Y esta es la aplicación que tenemos ahora mismo que abrir. Eh, como ves aquí te pedirá que tienes que confiar en el desarrollador entonces venimos a ajustes, general vamos aquí a ver, buscar los perfiles, gestión de perfiles y ves que pone aquí Acram al neambi este le damos y le damos a confiar le damos otra vez a confiar vale, una vez hecho esto volvemos otra vez para atrás y abrimos la aplicación le damos a permitir las notificaciones ¿De acuerdo? Y en este caso no nos deja hacer la instalación del, del iOS, IOS 9.33 porque ha detectado que tenemos instalado iOS 10 beta. Lo ves aquí abajo. Eh, simplemente si tuvieses un dispositivo compatible te aparecería un círculo en el cual tendrías que hacer un, un check del checkbox que aparece abajo y le tienes que dar el centro del círculo y ya se instalaría iOS 933 o iOS 9.2 el Jailbreak. Si te ha gustado el vídeo deja un like y suscríbete para tener más noticias sobre los nuevos Jailbreaks.